Advertencia, este video, no sé si se va a hacer muy largo, pero intentaré recortarlo mucho, atentamente, Admon, el editor. ¿Qué onda, pibes? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. Hola, bro. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Aproximadamente tres horas más tarde Yo estoy muerto No importa Hay que seguir peleando estar muerto No madre, me perdiste Me no es fando Deja de escapar Ni siquiera tiene certeza No. Vamos, ahora, fue ahora el Javi versus... No, es de que... ¿Cómo se llama el otro? No, no, no, no. No, no, no, no. Va, va, ¡No! Va, va, va. ¡Dime! ¡Ha comenzado! Aparecimos demasiado cerca del borde. No. ¡No! Ah. Rápido, rápido! ¡Corre, corre! Aproximadamente dos horas y cuarenta minutos más tarde. ¡Perfecto! Ok, ok. Oh, madre. Uno. Vamos. A por gente, a por gente. Yo lo sigo, yo lo sigo. Ay, no, madre. Llenaba aquí. Buena. Madre, tiene manzanas, madre. No, es que no, es tres no personas es. um hola Gata, Inicia, Gata. me voy a cabrilla Ok, listo, ya va a empezar Mute eh, Soy impostor